Hoy estamos compartiéndoles un resumen con lo más relevante ocurrido el, eh, durante la semana y dentro de lo más relevante está eh, queremos compartirles una evaluación de cierre del de periodo legislativo 2022 que cerró el día de ayer y nos acompaña obviamente el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cómo cierra la Asamblea? Doctor, ¿cuál es el balance? Bueno, buenos días a todos. Y es importante destacar que efectivamente el cierre de este año y la labor de este año, lo más importante es que la acción, el actuar de la Asamblea Nacional, el actuar de todas las fuerzas políticas y de los diputados ha sido en consecuencia o eh, de acuerdo. A los intereses del pueblo de nicaragüense yo creo que eso es lo importante porque los parlamentos las legislaturas son de un año en todos los parlamentos sí. los parlamentos cierran anualmente y hacen sus rendiciones de cuentas en términos cuantitativos Es decir, nosotros aprobamos 92 normas de las cuales 50 fueron decretos y 42 leyes en el año estuvimos en 88 sesiones plenarias una gran cantidad de reuniones de comisión, etcétera. Pero bueno, ¿eso para qué sirvió? ¿Correcto? Es decir, en función de quién de esas leyes que se aprobaron hacia dónde van, eso es lo importante. Correcto. Y lo que analizamos es que efectivamente todas estas normas y leyes van en ese proceso apuntalando a ese proceso de consolidación de la democracia revolucionaria. De la democracia integral, una democracia económica, política, democracia social. ¿Por qué? Porque todo pasa por ahí en las leyes y, y, y hay cohesión de parte de todo el plenario de la asamblea para ir en función de eso. Un ejemplo, ahora que está hablando del, del aspecto económico, eh, que muy poco se, se, se levanta, se da a conocer es el hecho de que hemos aprobado un presupuesto de 110 mil millones de córdoba eso fue lo que el ejecutivo manda nosotros revisamos en la asamblea y eh, terminamos de afinar algunas cosas y son 110 mil millones de córdoba decir aumentó y ahí mismo, en ese presupuesto, el 60%, 57, casi el 60% es eh, de lucha contra la pobreza, es eh, para el gasto social, salud, educación, eh, el Ministerio de Transporte eh, e Infraestructura. Es decir, todo eso es eh, el orden, salud en primer lugar, segundo educación, tercero el MTI, es decir, en el presupuesto. Pero lo que poco se da a conocer es que ese presupuesto que aprobamos es sin déficit. Porque generalmente todos los años siempre se aprueba un presupuesto y un déficit. ¿no? Hay un déficit, hace falta dinero de acuerdo a la proyección de los ingresos para poder, en este año no, el, la proyección de ingresos fue de 114 mil millones es decir, van a haber 4 mil millones de Córdoba en la proyección en recaudaciones más que lo que vamos a gastar claro, eso es lo que va a permitir eh, enfrentar eventualidades como las que tenemos es Decir nosotros no sabemos si va a haber un huracán, ojalá no pero tenés que tener capacidades para enfrentar sí. pero lo más importante es ese es el ejemplo de una economía lo que los neoliberales le llaman una economía sana, una economía fuerte, robusta, uh -huh. pues es una economía que con sus propias capacidades financia su gasto. Si es como que en tu casa vos tengas tu programación de gastos de un mes y que te alcance con tus ingresos, con tu salario, con algo que te, te alcance y todavía te sobra un poquito, Gracias. que lo que te sobra siempre lo usas o por lo ahorrar o lo invertir. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Eso, eso. eso te demuestra hacia dónde. Ahí no hubo una discusión en ese presupuesto de que por qué le vamos a dar, eh, vamos a financiar el... Para poner un ejemplo, vamos a financiar el subsidio a los que gastan eh, menos kilowatt hora. ¿O por qué vamos a financiar el subsidio del transporte urbano colectivo? Es decir, en otra eh, época se daba esa discusión y querían quitar el subsidio. Es más, lo quitaban y se daba esa discusión entonces ahí es donde vos te das cuenta de que si el camino que estamos llevando es el correcto pero el camino no es en el aire el buen camino, el buen camino es si lo que estamos haciendo va en función de la mayoría, del pueblo nicaragüense y de todo el pueblo nicaragüense realmente porque es para todos entonces ahí está decime si no si hubieran tomado medidas como las que tomó el comandante Daniel para poder ir eh, financiando el desbalance de precios de los combustibles entonces si ahorita estaríamos en esa medida eso tiene que ir reflejado en el presupuesto Doctor, un ¿Sí? presupuesto sin déficit, cubierto en su 100% con eh, ingresos lo más probable es que estemos ya frente a la posibilidad real de que en realidad eh, crezca más bien ese presupuesto a través de una reforma al eh, identificarse nuevas fuentes de, de ingreso. No, ahorita.. O sea, porque, podría, podría ser. Acordate que lo que estás hablando es proyección de gasto, un mm -hmm. presupuesto, es proyección sí. de gasto y proyección de ingresos. Vos tenés que ir viendo el comportamiento, Correcto. pero todo indica que así va a ser el comportamiento. Entonces, ahora, los gastos vos tenés que es, eh, irlo sosteniendo eh, eh, día a día. ¿Por qué? Porque va a llegar enero y, y todo el mundo va a estar esperando en el mes de enero su, su salario. ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? Y cuando digo todo el mundo, los, los trabajadores del, del sector público, pero también los trabajadores del sector privado. Y los trabajadores del sector privado reciben el salario de todo ese proceso de... Eh, activación económica que también es inyectado por estas actividades. Es decir, si, si vamos a continuar con el proyecto de construcción como lo vamos a hacer de los hospitales, eso inyecta dinero en la economía y los trabajadores del sector privado van a recibir también de ahí. Entonces, yo creo que es importante que eso se va viendo y ese es el trabajo de los compañeros de, de los organismos eh, particulares, como el caso de Iván como el caso de, de los compañeros del Banco Central, van dándole seguimiento a eso y es la gran sabiduría del Comandante Daniel que va viendo todo esto fíjate que ha habido una estabilidad económica muy grande hemos alcanzado los objetivos en términos del impacto en, eh, en las condiciones de la familia nicaragüense. Entonces, eso es lo que vamos viendo. Ahora, claro, vos vas viendo el comportamiento y es correcto lo que se previó. Entonces, vos decís, eh, si, si aquí nosotros no es ahorrar por ahorrar, si aquí la economía es para el servicio de... Entonces, pudiera ser que a partir de ahí pues, el comandante decida hacer otras inversiones, eh, siempre para el beneficio de la población nicaragüense, y ahí tenemos que estar todos. Eh, eh, digamos, en una sola dirección, en una misma coordenada para poder, que eso es lo más importante y eso fue lo que resalté ayer. La unidad. ¿verdad? La unidad. Es decir, todo el mundo está cohesionado, no hay eh, voces que desentonen, ¿verdad? puede haber, digamos, hay oposición, hay... Eh, personas que no están de acuerdo Pero no es, es es Dentro del marco Del juego político Que ha establecido la revolución Porque eso es Nosotros lo que estamos defendiendo Y lo que estamos trabajando es Con un ordenamiento jurídico Y con una constitución De la revolución La constitución de 1986 Es constitución de la revolución Con dos, tres un número de, de, de modificaciones, pero es la Constitución eh, eh, Nacional y esa es la que defendemos. Esa que habla de autodeterminación, de antiimperialismo, de el, no injerencia, de soberanía. Es decir, esa que habla de modelo familiar y comunitario en términos económicos. Es decir, esa es nuestra Constitución y la defendemos y la vamos a defender es la que hemos defendido en todo este tiempo y es la que defendimos y la que querían romper, destruir. en hace cuatro años. Hay un cambio notable uh -huh. en la manera de hacer política ¿no? en, el, en, en este país, lo decíamos incluso con, con el tema electoral, nosotros aquí en algún momento ya no se miran las fricciones, la, la tensión la polarización en diversos sectores del país estamos viendo no de que podemos pensar distinto pero nuestro objetivo pues, es sacar adelante el Así país es, ¿eh? y este creo que también eso, usted decía, es una constitución de la revolución, tal vez es un ejemplo ¿no? que se ha venido dando también otra manera de hacer política, otra manera de hacer legislación. Así es, así es, y, y tenemos que ir avanzando. Por eso les decía, y yo le doy mucha fuerza a todas las reformas que se han venido haciendo en el actuar de la asamblea. ¿Por qué? Porque ya no es una asamblea y, y lo decía en broma, pero es en serio, porque. Ya no se Si quería poner un ejemplo de quienes no trabajaban, eran los diputados. Yo sí. creo que eso ya. Y además. <risa> estamos comprometidos todos los diputados que pase a la historia ya o sea, no puede ser así es decir entonces si nosotros pongo ejemplo si de pronto viniera y hay un acuerdo en, de nuestro gobierno el comandante con alguien para un préstamo o para una inversión en, en algo que va a beneficiar al pueblo porque voy a esperar hasta el 9 de enero no, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, inmediatamente, y si ya lo mandan a la Asamblea, inmediatamente lo agarramos, convocamos, se hacen los análisis, clientes, y si se puede probar en 24 horas, pues se convoca y se aprueba. Es decir, porque nosotros no podemos, lo que tenemos que es aligerar la carga de todos nosotros, es decir, la carga del pueblo nicaragüense, y eso se aligera aprobándola. Las leyes ese, ese, ese es importante Ahora, todas las leyes que se aprobaron También van en la dirección De ir remodelando Todo el, el, el, el Actuar del Estado Y la forma de llevar las cosas El ejemplo más claro es eh, El asunto este del ordenamiento con los organismos No gubernamentales, con los ONG Es importante Decir, ah, Porque pasabas que era Cualquiera hacía Un una eh, fundación o algo y ahí estaba nunca cumplían con poner al día sus eh, juntas directivas nunca cumplían con entregar sus estados de cuenta no cumplían con nada, ahí estaba de pronto aparecía un negocio porque muchas de ellas eh, también las hacían o, o Muchas de ellas son hechas por gente que tenía dinero. Entonces salió un negocio ya desempolvado en esa, esa fundación y ya... Y evadir impuestos. Doctor. Y ya está, ahí. exacto, porque eh, es sin fines de lucro. Sí. Es decir, son las más lucrativas. Son fundaciones sin fines de lucro porque son las más lucrativas. Entonces, eso se ordenó. Ya se fue revisando, se fue revisando hasta que llegó un momento y sí, pues ya llevamos, hemos cancelado ciento y pico, tienen diez años de no estar activa. Entonces, eh, así hay que hacer un mecanismo, entonces la, la Asamblea Nacional decidió trasladar sus funciones al Ministerio de Gobernación para eh, que sea el Ministerio de Gobernación el que lleva eh, y va, va llevando este asunto. Es decir, no es una delegación de funciones porque eso está en la constitución nosotros en la asamblea que llevamos eso pero eso eso, eso es un, una forma de ir ordenando hay otras formas de ir ordenando esto vamos a trabajar en eso por ejemplo cada vez que se aprueba una ley como son nuevas leyes entonces aparece una reforma a la ley orgánica de alguna institución ¿por qué? porque vamos, vamos ahora lo que hay que hacer es revisar todo eso y proponerle al presidente, hacerle propuestas sobre cómo es que eh, debe estar ordenado o las diferentes leyes orgánicas de las instituciones. Si vos revisas la ley 290, por ejemplo, que es la, que, la de organización del Estado, la ley 290 a esta altura tiene en cantidad de, de, de reformas, pues porque cada vez que aparece una nueva institución o se cambia una institución de sus funciones, tenés que hacer referencia que se modifica la ley 290, papá pa, pa, pa. Entonces ahora lo que tenés que hacer es ordenar bien para ir avanzando. Nosotros ya no podemos, yo mismo padecía de eso de, de un practicismo que no, y es decir. Frases que, que se decía antes, ¿no? Es decir, la fuerza del pueblo, la revolución es, es, es fuerza de todo derecho. No, no, yo creo que hay que ir ordenando todas esas cosas. Y le vemos la fuerza cuando vemos esa constitución. Y, modernizando, cuando y Y entonces tenemos que ir trabajando en todo eso. Esa es una de las de, de la líneas de trabajo para el próximo año. A manera de conclusión, doctor... Eh periodo legislativo del próximo año ¿cuáles son las principales líneas de trabajo dispuestas hasta ahora? Claro, mira eh, hace poco eh, en las diferentes reuniones ha salido, yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo lo que, llaman, lo que se llaman nuestras prioridades de frente al año que viene nuestras prioridades y dentro de nuestras prioridades están una serie de aspectos que tenemos que acompañar como Asamblea Nacional, es decir, hay que fortalecer, digamos, la, el funcionamiento y la estructura del Estado nicaragüense, esas son nuestras prioridades, tenemos que revisar cómo están, ya lo estamos haciendo, le vamos a proponer al presidente que él tome la decisión correspondiente porque tenemos... que eh, una serie de cargos, unos que los ratifica la Asamblea, otros que los nombra la Asamblea, que claro, como hay una modificación o hay una norma eh, legal que dice que si vos se te acaba un periodo para el que fuiste nombrado electo, uh -huh. vos continúas ejerciendo tus funciones, es hasta constitucionales, pero pero bueno, es decir, hay que, tiene que tomar una decisión el presidente si... Eh, o sea, para hacer un proceso de ratificación de todos estos funcionarios Asimismo les he explicado el presidente tendrá que orientarnos y a, a aprobar y ponernos eh, en sintonía con este aspecto de las diferentes instituciones pero tenemos que seguir ordenando por ejemplo nosotros tenemos que revisar todas las leyes que tienen que ver con la educación superior con los títulos porque ese ha sido un lo avanzamos este año a la luz del problema de las universidades y de transformación de universidades que eran privadas en asumirlas como universidades públicas por ejemplo la eh, eh, la universidad Estelibla, que era la después, que era la Francisco, Francisco Luis, Luis la Francisco Luis o lo que es la universidad nacional politécnica es decir, todas estas eh, nosotros eh, el, el, y eso es importante el estado nicaragüense asumió la responsabilidad para no dejar a todos esos muchachos en el aire sí. pero no podían seguir las universidades en esas condiciones ¿ya? entonces se, se asumieron se cambió la personalidad jurídica se, se hicieron universidades públicas y ahí están funcionando y están funcionando y avanzando y mejorando tenemos que seguir ese camino porque eh, en este país había 76 universidades. Un sí, pequeño, yo no digo que no pudieran haberlo, pero una cosa es universidad y otra cosa es que pongas cuatro sillas y contraste dos, tres a y de pronto saqué decían, unos títulos. Les decían universidades de garaje, De garaje así. Sí, popularmente. Popularmente. Sin embargo, en esas universidades de garaje, eh, Sacar un título a la hora que vos terminás era una sí, cuestión de, de quién iba a tener 1.500 dólares sí. para sacar un título. Entonces, al final. negocio. un negocio. No, es un negocio. Era un negocio. Al, al fin y al cabo es una práctica de comercio. De comercio de la educación. De la, Mercantilización de la educación Entonces, ahí tenés otro. Eh, caminos de trabajo otra. lo otro todo lo que tiene que ver nosotros en este, en este año eh, en el área económica hubo eh, un trabajo fuerte siempre hay, todos estos años han habido y nosotros no podemos dejar eh, que se enfríe en caliente vamos trabajando lo que son los, los decretos para convenios, acuerdos préstamos eh, donaciones, etcétera. eso lo vamos ¿no? y, y se, eso lo vemos inmediatamente si, si hay un crédito para la construcción de una carretera, un camino Imagínate, esto es una. Es, que es impresionante la rapidez con que trabaja, porque hace poco yo recuerdo que estábamos aprobando lo que era el financiamiento para el puente del Guabagún, ¿pues? Cierto. Y ahí está el puente. Ahí está, una realidad. Entonces, eso es lo que impacta y lo que va transformando este país. Y nuestro. para resumirte, porque yo sé que el tiempo es enemigo de todos nosotros, sí. o está a favor también. Este. Es resumirte todo lo que vamos a hacer este año va en función y eso es lo que vamos a medir de los intereses, el beneficio, el, el, la progresión, el porvenir del pueblo nicaragüense. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. doctor